Las horas para poder eh, introducir un poco el, el, la situación de los trastornos de la conducta alimentaria actualmente, compartiré una, una presentación muy breve de acuerdo, en la que eh, reflejo los datos de la atención que hemos llevado a cabo en, en la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia en estos últimos años, coincidiendo, coincidiendo con los años de la pandemia, porque eh, creo que son, son infografías que reflejan muy bien el aumento de casos ¿no? que se ha dado y que hemos experimentado no, no solo desde la Asociación, sino todos aquellos que, que trabajamos con Trastorno de la Conducta Alimentaria, si veis aquí, en pantalla tenemos la, la comparativa de, de los datos de atención que llevamos a cabo en eh, el 2020, ¿no? y comparado con los datos del 2019, pues, pues reflejan un claro aumento. ¿no? De hecho, se dio un 100, eh, o sea, la, las, las, las visitas, ¿no? las... Eh, las eh, las, las atenciones que hicimos a, a los diferentes casos aumentaron en un 100% prácticamente. También las llamadas y, y los correos electrónicos, que, que también nos llegan de, de todas partes del mundo, no solo de, de Cataluña, que es el área en la que nosotros trabajamos, sino que nos llegan desde también Latinoamérica, pues se dispararon. ¿no? De hecho, eh, desde marzo a, al verano más o menos del 2020, que coincidió con el confinamiento más, eh, más severo en, en España, ¿no? Eh, los, los datos, o sea, la, la atención que nosotros llevamos a cabo triplicó la que normalmente habíamos hecho en los periodos anteriores, ¿no? en, los mismos anteriores en los mismos periodos de, de forma anterior, ¿no? en el 2018 y 2017, etc. ¿no? Y desde este momento que prácticamente venimos duplicando la atención que, que hacíamos anteriormente. ¿no? Eh, de manera que eh, el, el 2020 hubo este claro aumento y el, y el 2021, comparándolo con el 2020, pues lo que vemos es que la tendencia... Eh, persiste ¿no? en esa línea, continúa dándose un, un aumento ¿no? en, en los casos de trastorno de la conducta alimentaria. Eh, según nuestra experiencia, este aumento se ha dado sobre todo entre la población infanto juvenil y los adultos jóvenes, o sea, aproximadamente entre los 10, 12 años y los 20 largos. ¿no? Aunque recientemente estamos recibiendo personas de, de mayor edad, ¿no? en, en mayor volumen de lo que anteriormente veníamos viendo, y, y creo que estos datos, ¿no? que, que son nuestros de la asociación, pero, pero son similares a los que han vivido las diferentes unidades de, de atención al ¿no? trastorno de la conducta alimentaria en general todo el que trabaja con estos trastornos, pues son un buen reflejo de, de este aumento de casos, no solo en volumen, sino también en complejidad. ¿no? Eh, porque se han dado una, en una situación social muy distinta a la que veníamos experimentando anteriormente, eh, y además, con, con muchas veces acompañados de otros diagnósticos, ¿no? con, eh, con diferentes sintomatologías, ¿no? como puede ser las autolesiones o la conducta suicida, ¿no? de manera que eh, todo este conjunto ¿no? de, de, de aumento en, en, en los casos de trastorno de la conducta alimentaria y en su complejidad de alguna manera pone de manifiesto la, la necesidad de, de, de, bueno, de, de hacer frente a, a estos nuevos retos en la atención a la salud mental en general y concretamente en este caso de los trastornos de la conducta alimentaria. Y bajo nuestro punto de vista, pues bueno es evidente que, que no solo hace falta aumentar los recursos destinados a la salud mental, pues, tradicionalmente siempre, siempre se ha destinado menos ¿no? desde, desde las propias administraciones y autoridades, sino que también es necesario reevaluar la forma en cómo se atiende a los trastornos de la conducta alimentaria, no solo desde el punto de vista clínico, sino también desde la prevención, ¿no? y también como, ¿no? como aborda específicamente este webinar, desde la comunidad. ¿no? De hecho, las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los diferentes organismos públicos dedicados a la salud, dedicados a la salud pública lo que vienen aconsejando desde hace ya un tiempo es precisamente esto, ¿no? el poder atender eh, la, la salud mental eh, desde la propia comunidad y el entorno más cercano del paciente, porque es más saludable, es más coherente con su proyecto vital y además es bastante probable que... Eh, todos aquellos logros y aquellas mejoras que, que se dan en, en su contexto normalizado pues se consoliden mejor que no aquellas que se dan en un contexto estrictamente hospitalario, que, que en realidad es un contexto artificial, ¿no? porque la persona va al hospital para recuperarse, pero luego sale y vuelve a su vida eh, normalizada, ¿no? en su proyecto vital, y por tanto, cuanto más se pueda trabajar desde, desde ese entorno normalizado para el paciente, pues eh, mucho mejor. ¿no? Es evidente que habrá. Habrá diferencias ¿no? entre, entre la población infantil y la adulta, ¿no? también en lo que se refiere a, a la implicación de las familias ¿no? y al diferente, a los diferentes entornos comunitarios, eh, pero bueno precisamente para, para eso eh, llevamos a cabo eh, este webinar, ¿no? para, para recoger... Pues bueno, la, las, las opiniones y las, eh, las experiencias y los conocimientos de los profesionales y también de, de un familiar eh, que lo ha vivido en primera persona.